Hola, hola, mi nombre es Sonia Cáceres, hago parte del club de creadores de Carol Inspire and Create. Hoy vamos a elaborar un hermoso prendedor navideño en Embroidery. Espero les guste. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro prendedor en embroidery son Miyuki Rocalla número 11, color blanco, Miyuki Rocalla número 11, color rojo, Miyuki Rocalla número 15, dorado, alambre bullón en color rojo, lentejuelas en tono rojo y cristal, nuestras tijeras dragón cristales setting, perlas, silicona líquida, agujas, ganchos para prendedor, fieltro y por último nuestro diseño. Ahora sí, vamos a crear. Bueno, vamos a iniciar nuestro prendedor navideño y primer paso, en nuestro fieltro vamos a dibujar el diseño que vamos a elaborar. Enhebramos una aguja con nylon 4.5 y vamos a empezar. Entonces pasamos la aguja por todo el borde. Vamos a hacer primero el borde de nuestro diseño. Tomamos tres rocallas número 15 y la pasamos... Bajar por todo el borde. Subimos. Acá en medio de estas dos pasamos la aguja, sostengo y paso la aguja por estas dos y sostengo así vamos a hacer todo el borde del prendedor tomamos tres las llevamos al final bajamos Subimos, bajamos y así todo el borde. Una vez terminamos de hacer todo el borde, vamos a empezar a rellenar. Entonces, para esto vamos a utilizar la lentejuela y la rocalla número 11. Entonces, subo la aguja por acá, tomo una lentejuela y una mostacilla y la llevo abajo y paso la aguja por la lentejuela. Bajo y vuelvo y subo, una lentejuela y una mostacilla, la llevo abajo nuevamente y paso la aguja por acá. Así vamos a rellenar toda esta parte, que queden bien seguiditas. Una vez hemos rellenado esta parte, vamos a empezar acá. Entonces, con la silicona líquida, vamos a pegar nuestros cristales con setting. Les ponemos la silicona y vamos pegando uno por uno los pegamos y empezamos a rellenar, pasamos acá la aguja y vamos a empezar. Tres mostacillas, las llevo a la parte de abajo y Pongo tres, bajo, subo acá, en medio y paso por estas dos. Y así hasta llegar a este final. Una vez hemos pegado los cristales... Vamos a rellenar acá y esta parte. Entonces subo la aguja. Y tomo un Murano número 3. Rojo y mostacilla. Eh, rocalla 11. Bajo acá. Bajo por el Murano y continúo, tomo el Murano, la rocalla y me vuelvo por el Murano, que quede bien pegadito el uno del otro, queden bien seguiditos. Una vez tenemos esto, empezamos a poner nuestro alambre huillón. Nuestro alambre huillón es este. Lo cortamos, pedacitos acá, pequeños, y vamos a empezar a ponerlo. Entonces, tomo la aguja y lo paso por el centro del alambre. Paso por el centro del alambre, lo llevo abajo. Y empiezo a colocarlo. Tomo otro. Lo acomodo acá. Paso acá la aguja y lo aseguro aquí un poquito y en este lado también terminamos de poner el cable el alambre guillón vamos a empezar a rellenar con las lentejuelas y la rocalla entonces pongo Lentejuela, rocalla, la llevo abajo y me devuelvo por la lentejuela. Así vamos a hacer todo el relleno que nos falta. Una vez terminado esto, vamos a poner nuestra perla en, en esta parte. Entonces, paso la perla. Y acá... Vamos a empezar a hacer el borde, cogemos tres rocallas, las llevo abajo y lo vamos a hacer acá en este lado, al borde de la perla, entonces las llevo abajo y me vuelvo por dos. Ahora vamos a proceder a rematar acá. Entonces, paso acá y uno y dos. Recorto el exceso de nylon y una vez lo tenemos así vamos a cortar todo el restante de tela las tijeras dragón son ideales para esto Ponemos pegamento en la parte de atrás, vamos esparciendo y lo pegamos en nuestro paño negro y vamos apretando. Cortamos nuevamente el resto de paño. Enhebramos nuestra aguja con nylon. Pasamos la aguja dos veces. Y vamos a empezar a bordar el borde del prendedor entonces paso acá meto dos rocallas las paso acá y subo por esta por esta continuo Colocando de a una en una. Esto lo vamos a hacer en todo el borde. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres, Raya el Piso Accesorios, Sonia Cáceres, Raya el Piso Masterclass. Enseño alambrismo, tejidos con diferentes mostacillas, con yuki embroidery, crochet, sutage, macramé. Todos los cursos los tengo virtuales y presenciales. Miren cómo va quedando. Una vez terminamos de hacer el borde, Rematamos acá, cortamos el exceso de nylon, así nos queda el prendedor y ahora tomamos al broche, le ponemos un poco de silicona, lo pegamos, hacemos presión, y ponemos paño encima. Y así queda nuestro hermoso prendedor navideño. Espero les guste. Espero les haya gustado nuestro video tutorial, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle click a la campanita, dejarnos sus comentarios para saber qué otros diseños les gustaría que realizáramos y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya Piso Masterclass, Sonia Cáceres Raya al Piso Accesorios. Nos vemos en una próxima ocasión.